Tengo muchas cosas para contar y hablar de Fidel. Muchas. Venía con algo que él dijo en un congreso de mujeres, organizado por Vilma Espín, una guerrillera, que después pasó a ser una mujer muy importante en Cuba. Pero al escuchar lo que hablaron antes, me dio pie para para decir qué significó Fidel en la vida de las madres. Qué significó Fidel en la vida de nuestros hijos. El primer viaje que yo hice a Cuba, me invitó a comer Barbarroja, que era el que hacía la seguridad de la isla, que era el compañero de Marta Harnecker, Y mientras comíamos, me empezó a preguntar de mis hijos, y yo le contaba. Dice, bueno, uno de tus hijos estuvo aquí. Y yo no sabía que mi hijo había viajado a Cuba. Mi hijo me dijo, voy a Colombia a hablar con unos curas. Y yo me la creí porque, bueno, Colombia y Cuba están un poco cerca. Y a mí me emocionó un montón lo que, lo que me habló Barbarroja de, de, del proyecto. De, de ellos y de los chicos, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Y otra cosa muy importante, que también me pasó, y después voy a contar otra, otras, es que Fidel se hace amigo de uno. Fidel, yo lo hablo como vivo, porque a mí me parece que está tan vivo en lo que hablamos y en lo que hacemos, que no puedo considerar lo que no está. Fidel se hace amigo de uno. Y es lo primero que en las primeras entrevistas me preguntaba por mi mamá, por mi papá, por la familia, por los que tenía, por los que faltaban. Y después de un tiempo te encontraba en alguna reunión y te decía, ¿y tu madre cómo está? Lo primero que te preguntaba. Este tipo tan enorme, vos estás en otra cosa y que él se acuerde de tu mamá, es eh, una cosa que uno no podés creer. Pero él era así. Cuando fue el acto de Mar del Plata, de, sí, de Mar del Plata lo del Alca, las madres trabajamos muchísimo para eso. No se sabe, pero trabajamos mucho y estuve todo el tiempo con ellos. Chávez eh, quería el que yo hable, le digo, no, colocarlo en ustedes, obra, que la yo. Y nos, me senté, nos sentamos juntos con Fidel y él ya, ya empezaba a enfermarse, tenía frío. Me dice, ¿a ti te cuidan? Sí, le digo, me cuidan. A mí me han, me han sacado el whisky, me dan, me dan té, me han sacado el habano. Y ahora tengo frío, dice. Le digo, claro, vos también te venís con ropa de verano. Acá está, está cerca del mar, está, hace frío. Y me dice, ¿y vos ese vestido que tenés que nunca te lo vi? Le digo, no, Fidel, es un poncho, no un vestido. Lo que pasa es que a Cuba no lo llevo porque hace calor en Cuba. Por eso nunca... Te digo que es una cosa así como que si fuera de la familia. A mí me pasaron cosas muy increíbles con Fidel. Una noche... Para el 2001, al 2000. Tres días antes del primero de mayo, cuatro días antes, yo dormía en la universidad, en una piecita que tenía, y a las dos de la mañana suena el teléfono. Yo me he dormido atiendo, digo hola, hola, hola Fidel, sí, hola. Bueno, tienes que venir a Cuba porque yo te invito a que hables conmigo en el primero de mayo, que es el Día de los Trabajadores. Así que ya tienes que venir. Y yo dije, bueno, sí, sí, le colgué. Y empecé a hablarle a todo el mundo. Me llamó Fidel, ¿quiere hablar con él? Me había agarrado un ataque de locura. Después digo, qué boluda. No, seguro que alguien me cargó y me hizo creer que era Fidel. No, a las 6 de la mañana me llamaron para decirme que tenían los pasajes para el día 28 y el primero había que hablar. Todo ese, esa, esa, ese cariño que él te demuestra También está en el acto En la actividad Cómo te trata, cómo te, te sostiene Cómo te contiene Cuando empezamos a caminar después de la marcha Que se hace una caminata larga el primero de mayo Me dice, mira, mira, dice Ahora vas a ver, los que firman Esos que están ahí arriba del camión Me enfocan en las champions porque quieren saber qué marca usa. Anoche me pasé toda la noche descosiendo la marca, dice, para que no sepan. Son cosas muy chiquitas, pero lo hacen al hombre tan grande. Porque un tipo que es mundialmente querido y amado, que defendió a tantos países, que puso su gente, sus médicos, que abrió la guardería, como ella contaba recién, para que todos los niños estuvieran juntos, que tiene esa escuela de medicina tan maravillosa. Que tengas estas cosas que parecen tan pequeñas y que lo hacen tan grande. el nombre a la zapatillas para que no sepan qué marca usa. Es una cosa increíble. Y otra cosa también que, que también me hizo con una llamada telefónica. Nosotros habíamos dicho que Néstor, que Néstor, que Dualde y Menem eran la misma mierda que no había que votar cuando gana Néstor al, habrían pasado 10 días y me llama Fidel me dice ve ¿qué vas a hacer? ¿con qué le digo yo? con el presidente que tienes ojo eh tienes que quererlo ese tipo tiene pasta tienes que tenerle paciencia ya te conozco yo tenerle paciencia dice es un gran hombre no habían pasado 10 días, no lo conocía a nadie, a Néstor, él tampoco. Tenía una luz, esa, esa lucidez que, el, que lo hacía ver las cosas más, más chiquitas que uno no veía y él las veía desde lejos. ¿Quién encontró a Correa? Fidel, de 600 economistas, de una, él eligió creo que 30 o 20 para hablar con ellos, y después a tres, y entre los tres estaba Correa. Y un día que hablamos me dice, este tipo es, es impresionante. Todas las veces cómo él cómo nos quiso, cómo nos, nos habló, cómo nos trató. Y también nos sirvió a nosotros mucho todo eso, todo el amor al Che y, y todo lo que es ese pueblo cubano maravilloso. Yo fui, fui cuando la Cuba estaba difícil, pero esa gente que no tenía nada te daba la nada, toda su casa... Estaban, no sé si criados o, o educados de una manera tan increíble que las puertas de las casas de ellos estaban siempre abiertas y te daban la nada que tenían, la compartían. Esas mujeres que trabajaron tanto para que alcanzara perfectamente lo que le daban por día o por semana en esa famosa libreta que tenían los cubanos. Esto es lo que hace grande a Fidel y al pueblo de Cuba haberse sostenido frente a un monstruo tan grande como Estados Unidos con casi nada para comer y, y nada para repartir y sin embargo ellos se encontraron para comer y para repartir porque repartieron su inteligencia repartieron su sabiduría nos dieron lugar para que todos los chicos del mundo puedan estudiar medicina gratis y esa escuela de medicina o sea, son rectos claro, si vos no estudiás no podés, no seguís. No es que te dan otra oportunidad para que des el examen después tenés que volverte a tu país. Tampoco te van a tener en ahí sin estudiar. Pero lo que hacen ahí, la cantidad de chicos que hay en esa escuela latinoamericana, es una maravilla. Los médicos que, ellos, que, que él mandó a Venezuela, cuando Venezuela era lo peor que había, mandó miles de médicos. Miles de médicos que fueron a dormir en el suelo, en ranchos, los compañeros estaban preparados como los prepara Fidel. Porque los médicos que estudian acá, vos los mandás a un rancho un día, no sé si el otro día se quedan, ¿eh? Que me perdonen los médicos con todos los que los quiero, a algunos, no a todos. Bueno, si yo digo la verdad. Entonces, allá todos, todos tienen que cumplir. Después que se reciben, un año tienen que darlos lo que le manda el Estado. Pueden ir a dirigir una fábrica, como cualquier otra cosa. No importa que no sea lo que estudiaron. Porque tienen que aprender también el trabajo y lo que le pasa a la gente. Y esos grupos de mujeres que dirigieron todo, ustedes imagínense, primero tener una libreta, un kilo de arroz, un medio de leche, no sé, era una cosa poquito vos te parecía. Pero a ellos les alcanzó para ser tipos fuertes, hacían gimnasia, tenían sus niños practicaban tiros porque tuvieron que entrar a los tiros ahí no no no y mucho tiempo tuvieron que cuidarse y mucho de los yanques y todo entonces no es que ay si es un pueblo débil, no no fue tan bien elegido lo que le dio de comer, lo que, lo que, tan pesado y tan medido, y cómo el pueblo estaba organizado pero así porque él se presentaba a cualquier hora, en cualquier barrio y él miraba todo, sabía todo. Y yo también hacía que la gente estuviera siempre muy organizada. Cuando empezaron a mejorar, lo que se organizó? Que todo lo que se pagaba, que era poquito, como impuesto, como luz, o como lo que sea, se volcara en ese espacio, en ese barrio. En los... ¿Acabo de decir eso a algún vecino? Y mira con una cara, como si esta pavada? ¿Qué está pagando pavada? Pero se puede. Si ellos lo hicieron, se puede. El pueblo cubano es lo más solidario que existe. La solidaridad para ellos, y nosotros en política nos olvidamos. Lealtad y solidaridad no están en la política argentina, lamentablemente. Lamentablemente. Y cuando no hay solidaridad y no hay lealtad, se pudren muchas cosas. Se pudren muchas cosas. Fidel... Era alegre, siempre tenía ganas de, de hacerte un chiste. Un día me, me presenta como experta en Palestina. Digo, ¿por qué decís eso si yo no soy experta en Palestina? Fui a Palestina, pero no. No, dice yo, para porque así te preocupas un poco más con lo que vas a decir. No, pero la gente va a esperar una cosa que yo no sé. Y, y cuando, ¿saben, ¿saben qué me hizo? Cuando iba a entrar a hablar, me dio dos banderas de Palestina, una en cada mano. Una chiquita, una en cada mano. Y, y yo la verdad que esas cosas que la gente no sabe, que, que, que no conoce de él. Un tipo que te dice ese vestido que te pusiste hoy, no te lo conozco. ¿Cómo sabe? ¿Cómo, cómo se acuerda de lo que yo tenía puesto? No, es una cosa increíble. Si él te da una entrevista, nunca te decía qué hora. De repente a las 12 de la noche hablaban... Va a venir Fidel, o venías a la casa donde vos estabas, o a las 3 de la mañana tenías que hablar. Y no te cuento cuando te invitaba a una cena, y te traían la comida, y Fidel se ponía a hablar. Y nadie come. Seis horas, cinco horas y media. Y la comida se pasó, no sé cuánto, ni la comes. Pero comes la otra comida, que es lo que te enseña cuando él habla. Esas pausas de Fidel son... son son únicas, son únicas y por eso uno tiene que agradecerle tanto al pueblo cubano que sigue siendo solidario, que sigue tendiendo sus brazos para todos lados, que no les alcanza nada. Yo cuando veo que la embajada se acuerda del día de la madre, de los cumpleaños, que para nosotros son cosas chiquitas, pero para ellos les dan la misma importancia que cualquier otro festejo. Y eso lo aprendieron de Fidel, les queda de Fidel. Y su hermano Raúl también fue un gran hombre. Fue un gran hombre también, que lo ayudó mucho y, y que, que siguió mucho, con mucha inteligencia, ¿no? Son dos tipos muy sumamente inteligentes. Fidel cuando asumió Lula, había unas colas terribles para saludarlo. Y Fidel me llama por teléfono a la habitación. Dice, ¿tú vas a hacer la cola para saludarlo? Y no sé, le digo, yo no sé cómo es el protocolo, porque yo la primera vez que vengo, yo vine a otras, a la de Correa, pero se hizo todo en un salón y ahí lo saludamos. Pero como para él había tantas personas que lo querían saludar, eran unas colas terribles. No, dice, porque a mí me parece que no, que está mal. A ver si tú que tienes tanta labia y hablas tanto, me dice así. Muerto de risa, ¿eh? C -c cachándome. Vas a la cola y convences a la gente. que No, le digo, ¿cómo voy ahí? Si sí hay un montón de jeques árabes. Bueno, ellos no te van a entender, pero tú los, tú los empujas un poco para atrás. Pero mira lo que quería que hiciera: que sacaran los árabes de la cola. Pero él era como un chiste, ¿viste? Así que nada, tengo los mejores recuerdos y tengo el amor más grande porque. Cuando a mi hija la torturaron, porque yo denunciado a Alde, que regenteaba en juego la droga y la prostitución, el primero que me llamó fue Fidel, antes que ningún político argentino. Y me dijo, ¿qué te pasó? Le digo, cuento. Bueno, mándala para Cuba, mándala para Cuba que te la curamos acá. Mi hija tenía hasta que de pánico, no quería salir, estaba aterrorizada. Él mandó el pasaje, la tuvo seis meses y quería que se quedara a vivir en Cuba, mi hija no quiso, porque quería acompañarme pero son cosas que tienen un valor único. Un hombre que está en todo, que no me deja pasar detalle. Son los imprescindibles, como Chávez y como Néstor y como Lula. Son imprescindibles. Pero Fidel fue el más grande de todos, porque él fue el que enseñó a los otros y el que motivó a nuestros hijos. Y que motivó a nuestros hijos también para la lucha armada, porque no hay que tener miedo de hablar de eso. Las madres siempre reivindicamos a nuestros hijos, socializamos la maternidad, ustedes lo saben, no es una cosa muy fácil socializar la maternidad, ser madres de todos, no hablar solamente de ellos, sacarle nombre a las fotos, no cobrar reparación económica porque la vida no vale plata, no puede valer dinero, la vida vale vida y vale cuando vos luchas por los otros o para los otros. Y nuestros hijos, los que entraron en la lucha armada, o los que estuvieron con los curas del tercer mundo, o los que usaron la lapicera, o el lápiz, o la escritura, o los trabajos para hacer la revolución, todavía esta patria, esta querida patria argentina, les debe un montón. Hay que reconocerlos, compañeros, y no hay que tener miedo de hablar de la lucha armada porque los pueblos tenemos derecho a levantarnos en armas cuando nos aplastan, cuando nos ahogan, cuando nos quieren robar lo único que tenemos. No es lo mejor, pero a veces es necesario. No es lo mejor porque siempre las vidas las ponemos, las ponemos los pueblos, siempre los muertos son nuestros. Así que tenemos que estirar la cuerda hasta que podemos, a ver si le ganamos de muchas maneras. Estamos viviendo un momento muy difícil, muy terrible, muy único. Las madres estamos siendo muy perseguidas, nos pegan, nos golpean. Pero con nosotros no van a poder. No pudieron con nuestros hijos y no van a poder con nosotros. Y no van a poder con nosotros... Porque nosotros sabemos sabemos que son nuestros enemigos desde el día mismo día que asumieron. A mí me escribieron cartas todas las organizaciones de derechos humanos terribles. Porque las madres decidimos quedarnos en la Plaza de Mayo para que Macri no pise la Plaza de Mayo cuando asumió. Hay poca gente que sabe esto pero volvimos a la casa después de escuchar a Cristina, cargamos siete camionetas, hasta ventilador, llevamos porque hacía mucho calor, pero nos avisan que estaba todo cortado, porque Macri quería enrejar todo para poder pasar él. Y cuando nosotros íbamos embocando por Hipólito Uribo, estaba la, la cana toda, con unos aparatos terribles. Yo bajo el vídeo de la combi y le digo... ¿Qué pasa, comisario? Porque no hay nada mejor que a un policía decirle, comisario, te cuenta hasta el apellido de la madre, Mira, Prueben, van a ver. Prueben. ¿Qué pasa, comisario? Dice, no, esto es toda la inteligencia para el señor presidente mañana. Asumirse, por acá no puede pasar. Uy, le digo, yo quiero ir a la plaza, ¿por dónde podría pasar? Mire, vaya por acá, por acá. Me dijo, ¿por dónde? Y nosotros las siete camionetitas fuimos. Y bueno, abrimos carpas de todo. Y nos quedamos toda la noche y no pudo pasar. Ni a la mañana cuando fue para la Casa de Gobierno, ni de vuelta. No lo dejamos pasar. Ni a él ni a su prima. Había alguna que otra pelotudita que pasaba con un globito y decía yo sí puedo, son, que son lo más idiota que hay. La dejamos, que vamos a ¿eh? Digo, esta no... ¿Qué le vas a decir? Con esta no perdes nada. Pero la verdad es que nos costó mucho porque la gente decía que éramos antidemocráticas, que habían entrado por el voto, que hay que respetar el voto. ¡Me echó un huevo el voto! Qué nos pasó! Qué nos pasó! Así que, compañeros, Fidel, Néstor, Chávez, están vivos, más vivos que nunca. Más vivos que nunca porque necesitamos leer lo que ellos nos dejaron. Los discursos de Chávez, los discursos de Fidel, los discursos de Néstor, los discursos de Cristina. Hay que leerlos, uno aprende mucho. Y en vez de estar en la casa protestando o hablando con el aparatito ese todo el día, mirando lo que nos dicen que nada es verdad, pongámonos a hacer algo. No esperemos que se arme un grupo a ver quién va a ser el presidente Acá hay muchos que se están probando el traje les queda grande, que Dios me libre y me guarde, que no se prueben mal los trajes. Todavía no sabemos qué va a pasar, ni quién va a ir de candidato ni nada, y nosotros estamos esperando. Yo no, la no, madre no, pero a ustedes, hagamos cosas. Hay hambre, tremendamente hambre en los barrios. Ocupémonos de eso, compañeros. No puede haber niños descalzos y niños que no coman pan y que no tengan ni mate cocido. Y que sí hay un montón de pibes que están trabajando, pero hay que ayudarlos, hay que llevarles mercadería, hay que llevarles comida, hay que comprar carne. Los chicos no comen proteínas, no tienen carne, no tienen lentejas. Nosotros cuántas cosas de más tenemos en la casa, cuántas cosas de más compramos. Las madres todas las semanas hacemos un montón de, de, de compras, porque entre la, la gente que pone en la plaza, un poco las compañeros del coro, y lo que ponemos personalmente cada madre, y ahora estoy haciendo algo que es mateando con Eve, para conseguir harina para que las mamás les hagan el pan porque aunque sea que le hagan una tortillita ¿cómo puede ser que los chicos ni mate cocido y pan puedan comer? están descalzos los niños nuestros no van a la escuela porque no tienen zapatos, ni zapatillas ni ojotas. no le estoy contando el Congo no, no, no, acá nomás en Lanús, acá hay un compañero de Lanús en Lanús en, en la vida la fe mira qué nombre tiene la villa Así que, compañeros, hay mucho para hacer. Si no tenemos ganas de pelearnos con los políticos, a los, a los que son de Cambiemos no le vamos a cambiar la cabeza. Y tampoco los quiero al lado mío, son una mierda, ¿para qué los queremos? Hablemos, gente, con mejores criterios. Convoquemos a compañeros y hagamos cosas. Porque no es que precisamos juntar 100 kilos con un kilo cada uno, o dos kilos cada uno, hay que ir y preguntar. Una semana le damos al Padre Paco y una semana a, a los compañeros de la fe. Y hay gente que colabora también. Hay una cooperativa de carniceros, que yo los fui y los hablé, y me dan media red por 7 mil pesos, 7 mil 500 pesos. Me la dan despostada, cortada. Está bien, yo soy muy hincha pelota con el teléfono, lo llamo 200 veces, pero no importa, es para los chicos, no estoy hablándolos para mí. Entonces, compañeros, se pueden hacer muchas cosas. Esa es la mayor necesidad, porque si nosotros dejamos que los niños no coman, no crezcan, no estudien y sean niños tristes y amargados, no vamos a tener patria nunca. Vamos a más colonia que nunca. Eso es lo que quiere Macri. Nosotros tenemos que darle un poco vuelta. Yo fui a la Villa Carlos Gardel el otro día, no voy a las villas. No me gusta ir a caretear me gusta ir a, a hacer cosas. Y la verdad que los compañeros hacen de la nada hacen montones. Entonces nosotros tenemos que aprender, aprender no ir a la villa para, para ver cómo son. La gente joven tiene que ir a la villa para participar. ver o sea, qué son. La los pibes tiene No, pueden hacer política villa si para se embarraron. Yo estoy harta de los que saber qué pasa políticos que no, se no, pueden que no, si nunca no, puede Yo política, porque no, sabe políticos que le pasa a que no, no, no, Entonces, un pibe tiene que ir, tiene que ver, tiene que hablar, tiene que quedarse. Y cuando un pibe que va a la villa, que tiene 17, 20 años, o una piba, que se quede un rato, tiene que aprender cuáles son las necesidades de ese pibe. Porque no son siempre las mismas necesidades. Vos tenés que aprender qué necesita más. Si una caricia o un plato de comida y es ahí donde recién podés empezar a hacer política la política no es un puesto la política es parte de la vida es lo que nos hace mejores personas no un puesto político la política es solo eso después será y voy a terminar con lo que he traído de Fidel un poquito porque es un poco largo pero él termina el discurso, dice, nosotros lo sabemos por nuestra propia revolución, por el papel que desempeñó la mujer en la lucha revolucionaria de nuestro país y por el papel que ha desempeñado la mujer en la construcción del socialismo en nuestro país. Y digo que sin ser el aporte decisivo de la mujer, sin el aporte decisivo de la mujer, no habría sido posible intentar la construcción del socialismo en nuestro país. Se lo digo porque ustedes están en la lucha. Pudiéramos decir que empezando la lucha o persiguiendo la lucha. Y llegará el día en que ustedes, ustedes junto al pueblo, a su pueblo, junto a los hombres, a las mujeres, alcancen esta meta de tener el poder. Ustedes dicen que para feminizarlo, yo diría para humanizarlo, porque feminizar, feminidad, es también sinónimo de humanidad. Para cantar la de Magri, vienen. Oh, y qué hermosa. Ay, qué hermosísima. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Un aplauso para todos y todas. Agradecemos a todos su presencia y agradecemos también especialmente a Karina Nazábal, que es la organizadora de las cátedras. Un aplauso para, para ella. Y vamos a invitar a todas y todas al acto de descubrimiento de la placa de las baldosas que fueron donadas por la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Esta actividad se va a estar realizando ahora en el patio principal de la universidad. Los esperamos a todos ahí. Gracias.